Andando un poco en Twitter y en algunas redes sociales, me di cuenta que existe una toxicidad de medida en la comunidad del anime. Y por eso, ya no se les explicará qué es el fanserver. Quizás no seamos un experto explicando cosas, pero lo intentaremos. Cuando hablamos de fanserver estamos hablando de uno de los temas más polémicos, incluso yo dejé de hablar con unos amigos y por este tema, Ay, el servers, amados por unos y odiados por otros, pero sin más y la atención, continuemos. Cabe aclarar que este video está hecho con fines de entretenimiento, sin ganas de enseñar absolutamente nada, porque eso es responsabilidad de tus padres. El concepto de fanserver en la mayoría de los casos es utilizado para llamar la atención del público, es como cuando una chica publica que es fea solo para que los machos orgidos le digan lo contrario, no mames. y a nosotros nos ponen, me divierte. Dicho en palabras que no estén en Wikipedia, los fanservers son aquellos elementos que no aportan nada a la trama principal y solo están hechos para entretener al público. Exacto, me estoy refiriendo a las tetas, escenas sangrientas y a los típicos clichés. Y bueno, antes de que se nos vaya el efecto de la morfina, continuemos. El término fanserver se ha ido acuñando desde tiempos inmemorables. Hemos dicho, ha ido evolucionando con nosotros. Porque solo basta recordar que en épocas frarcaicas, mucho antes de que Don Alfonso hubiera alcanzado la inmortalidad, el único momento que los humanos tenían para entretenerse era mientras estaban en el trono de los dioses. El servicio. Porque si no estaban protegiendo a su fin, estaban ¿Qué digo que digo? estabas estabas muriendo por ella podríamos decir que el único espacio que tenía libre era mientras estaba en el servicio ahí en ese lugar es donde se crearon las primeras historias y el uso de la imaginación fue crucial para él y así fue como nacieron los medios de y con ello el fanserver conforme al paso del tiempo el humano comenzó a crear sus propias historias como la eneida la odisea y muchas otras y todos se liaron en un lugar especial como el servicio el fanserver incluso nos ha acompañado en guerras, independencias e incluso revoluciones. Porque no es casualidad que las primeras historias hayan sido cortas y eso se debe a que en esa época no teníamos las comunidades de ahora. Era levantarse y liarse a puñetazos con un oso. Era una guerra contra la vida, era la supervivencia del masacre. Pero conforme la selección fue avanzando las comunidades comenzaron presentándose y los tiempos en el servicio a la par fueron aumentando. Cabe de aclarar que esto solo aplica para IPs desarrolladas. Y si eres de la TAN, creo que estamos igual de jodidos. Pero, ¿cuál es el fin de los fanserver? Es que tú al final digas qué buen servicio. El fanserver no es tu enemigo, es tu amigo Lastimosamente, en la actualidad el servicio ya no tan solo se usa para dejar todas las toxinas. Ahí. Así que, así mismo el fanserver. Espero estés entendiendo lo que trato de decir. Porque este es un canal, Family Friend, ¿no? Entonces, Exacto. Entonces... El fanserver es bueno o malo, bueno, eso dependerá de tu mentalidad, comenta, te estaremos leyendo y recuerda, afrenta tu realidad aunque sea una mierda, no olvides suscribirte y mostrar tu like, que vivo el fanserver.